Hola. Gracias por la visita. Para hacer el punto medio, tan solo tiene que mantener pulsada la tecla de Alt, la que está entre el espacio y la tecla de Windows, mientras con el teclado numérico introduce los números 250, al terminar con los números suelte la tecla Alt y se introducirá el carácter mencionado.